Buenas, buenas. En este video vamos a hablar de cómo pensar una instalación eléctrica domiciliaria básica en forma esquemática. No se va a mostrar cómo se hace la instalación en sí. El video está dedicado a que se pueda interpretar cómo hacer el planteo y qué cosas hay que tener en cuenta para trabajar en forma segura y normalizada. Como estamos en Argentina, la tensión de alimentación es de 220 volts con una frecuencia de 50 Hz o 50 ciclos por segundo. Los cables que se van a mencionar están medidos en función a su sección o superficie. Esta es una forma en que se clasifican en nuestro país. Como el video lo pueden llegar a ver desde cualquier lugar del mundo, hago esta aclaración porque también hay otras formas de calibrar su tamaño. Les dejo una tabla de conversión en la descripción del video para que se pueda convertir en caso que sea necesario. Habiendo hecho la presentación, vamos con el video. Para poder pedir la bajada de alimentación en la compañía eléctrica, por lo menos desde hace un tiempo, acá donde vivo, lo que me pedían era que tenía que instalar un pilar o tenía que murar una caja normalizada con el frente transparente para poder colocar el medidor o contador de energía. Siempre con su correspondiente caño de bajada y la jabalina con su tapa. Todo vinculado con su cañería y su hornera reglamentaria. Con un interruptor termomagnético de 40 amperes, a no más de 2 metros desde el medidor también se pide la colocación de un tablero general en la parte interna de la vivienda ya tienen que estar conectados los cables de 4 milímetros de color marrón para la línea y el celeste para el neutro con esto ya se puede hacer el pedido de suministro la bajada desde el poste la realizan con un cable coaxial de 4 milímetros cuadrados de sección de conductor de aluminio ya no hacen más las bajadas de cobre desde hace unos cuantos años por cuestiones de costos y para que no se los roben Se utiliza el cable coaxial en donde en la parte interior se conduce la línea y en la parte externa el neutro O sea, para poder llegar a la línea hay que atravesar la capa exterior Para ello se utilizan unos terminales que se los denomina comúnmente vampiros Porque se los coloca, se los aprieta con una llave hasta que muerden la parte interna sin tocar el cable de neutro una vez instalado el medidor, tenemos que empezar a replantear la instalación desde el tablero general de la casa. Ahora sí, lo primero que conectamos es el disyuntor diferencial de 40 a Y unimos en una bornera el cable que viene desde la jabalina de puesta a tierra. El color de este cable tiene que ser verde con amarillo. Desde acá empezamos la distribución. Desde el disyuntor conectamos otra termomagnética pero de 25 a de esta manera, si hay un cortocircuito, se acciona este dispositivo desconectando la alimentación de toda la instalación. Se puede decir que es la última instancia de protección contra cortocircuitos si no llega a proteger la termomagnética seccional. Está bueno hacer esta aclaración de la función de cada protección en el tablero. El disyuntor diferencial sirve para proteger a las personas de una descarga. El principio de funcionamiento es el siguiente detecta un diferencial de corriente entre la corriente que está entrando y saliendo por los dos cables de alimentación o sea si por uno de los dos circula una corriente distinta al otro hace accionar el dispositivo abriendo el circuito dejando sin alimentación a toda la casa en definitiva lo que hace es detectar una fuga del sistema los interruptores termomagnéticos se accionan por dos motivos posibles. Uno es por la sobrecarga en la línea de alimentación y el otro motivo es por un cortocircuito entre línea y neutro. Estos dispositivos protegen a la instalación y no a las personas. Por ese motivo hay que poner las dos protecciones. Seguimos con el planteo. La unión entre sí la vamos a realizar con cable de 4 milímetros cuadrados de sección porque por acá circula la corriente total. Lo correcto en estos casos es colocar una bornera de distribución de los tres cables, línea, neutro y tierra. De acá vamos a ir tomando la alimentación para los distintos circuitos. O sea, si queremos poner cable de 4 milímetros cuadrados de sección hasta las termomagnéticas seccionales, lo podemos hacer sin problema. Si el cable es más grande no importa, pero nunca puede ser más chico. Usar un cable más chico de lo calculado va a generar calentamiento y les puedo asegurar que a la larga algo se va a terminar quemando. Lo más usual en una casa es tener tres circuitos por lo menos. Si la situación lo requiere puede haber más. Un circuito va a ser para las tomas comunes, otro circuito va a ser para la iluminación y el otro para usos especiales en donde se necesite un consumo mayor de corriente. Los tomas van a ir conectados directamente desde la llave seccional. Se les puede poner una bornera para repartir o se puede llevar los conductores hasta el último de los tomas sin cortar el cable y donde sea necesario se hace un empalme T para derivar. Lo que no se puede hacer es lo que se llama una guirnalda en donde llega un cable al toma y del mismo terminal continúa el circuito a otro toma esto puede producir falsos contactos y puntos de calentamiento por otro lado no está permitido como les dije anteriormente no voy a mostrar cómo hacer la instalación Solo es un vídeo para poder interpretar cómo se hace la distribución en un hogar en el segundo circuito se va a utilizar otra termomagnética de menor valor que se va a destinar a la alimentación de las lámparas de iluminación fijas. Cuando digo fijas son las que quedan instaladas en el techo o en un proyector para un patio, no hablo de un velador. Se va a distribuir el neutro de la misma forma que para el circuito de tomas a cada una de las lámparas, siempre vinculado a la rosca del portalámparas, por cuestiones de seguridad. Acá les dejo un video de cómo conectar un portalámparas. ¿todavía no te suscribiste? activa la campanita y compartí en este caso el cable podrá ser más fino usualmente es de 1.5 milímetros cuadrados de sección después se conecta con la línea a todos los interruptores o llaves de combinación y de cada interruptor se conectan las lámparas a manejar este último tramo de cable lo podemos diferenciar poniéndole otro color como por ejemplo rojo o negro en caso que necesitemos colocar ventiladores de techo habría que agregar otro circuito con una llave termomagnética independiente pero lo que se suele hacer en un hogar es conectarlos directamente al circuito de iluminación no es lo ideal pero es lo real no siempre se puede agregar más cables y las magnéticas en el tablero sin romper paredes. Conviene conectarlos al circuito de iluminación porque los ventiladores de techo comparten la misma carcasa en el plafón o spot de iluminación. Eso sí, todos los elementos que tengan una estructura metálica deben tener su conexión a tierra, salvo los electrodomésticos de instalación blindada, por ejemplo los cargadores de celular. El último circuito que vamos a ver es el de tomas especiales. Son los que se destinan a Grandes consumidores de corriente se usan para conectar aires acondicionados hornos termotanques todos los elementos que usan una resistencia de mucha potencia en la actualidad los aire acondicionados consumen mucha menos corriente que los modelos antiguos pero quedó en nuestra memoria que había que reforzar las líneas en algunos casos se reemplazan los tomas más comunes de 10 amperes por los que soportan 20 amperes estos son mucho más robustos y la superficie de contacto entre la ficha o el toma es mayor hasta se conectan directamente con una hornera en vez de enchufarlos estos son elementos que no se van a mover del lugar para nada, se instalan y ahí quedan hay muchas viviendas que no tienen instalaciones de gas y tienen que reemplazar los termotanques, cocinas o pavas por elementos eléctricos también existe otra opción para interconectar las llaves, hay unos peines de contacto para no tener que hacer la conexión con cables. Recuerden que se pueden conectar las llaves con un conductor sin cortar los extremos en cada una de las conexiones. En este caso hay que colocar la alimentación de la termomagnética abajo para que la salida quede arriba y así podremos conectar los peines. Este video está realizado para poder clarificar de qué se trata todo esto. No es para que cualquier persona que no tenga idea de electricidad se ponga a jugar con cables. Recuerden que con la electricidad y con el gas no se jode. Pero siempre está bueno para tener alguna idea del porqué de las cosas. Para poder llamar a alguien supuestamente capacitado que te realice el trabajo y poder controlar si está siguiendo esta lógica que estoy explicando yo. Piensen una instalación eléctrica como si fuera una copa de un árbol. La parte más gruesa es el tablero general y cada vez que se va ramificando los conductores son cada vez más finos como las ramas. Cuanto más lejos del tablero principal, las corrientes van resultando cada vez más chicas. La suma de las corrientes de todos los circuitos me va a dar la corriente máxima de la instalación, o sea, lo que pasa por el medidor. Básicamente este es el concepto que quería explicar. Seguramente cada hogar tendrá sus particularidades, seguramente habrá que agregar más circuitos y también existen otro tipo de protecciones que se pueden agregar a la instalación. Estabilizadores de tensión para poder regular dentro de los valores aceptables para que los elementos que tengan conectados funcionen correctamente y alguna otra cosa más. Acá les dejo un video de cómo calcular e instalar un estabilizador de tensión. También hay otro tipo de protección contra sobretensiones transitorias y permanentes. Las transitorias son las que protegen contra la caída de rayos y las permanentes para cuando se corta el neutro de suministro de la compañía. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. No te olvides de suscribirte, activar la campanita, compartir y si te gustó, dame un like y comenta. Nos vemos en el próximo tutorial.